Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Solo quiero recordarte a ti mismo que esos aprendizajes que estás obteniendo en este periodo y experiencia del coronavirus, tus propias cualidades y capacidades como pueden ser la paciencia, el escuchar más, sentirte en calma, incluso la adaptación en estos momentos y esta experiencia, incluso la conexión contigo mismo y con otras personas son importantes. Quizás has simplificado tu vida, estés dedicando tiempo para hacer otras cosas que antes no hacías. Pues esas experiencias que estás viviendo contigo son importantes. Por eso quiero recordarte a ti mismo que el valor y lo importante está en lo que tú estás experimentando. Que tú mismo eres el que lo has vivido y lo estás desarrollando. Y pienso que es un momento para tenerlo en cuenta. Eh, por eso te invito a que hagas una reflexión. ¿sí? Es decir, de todas esas cualidades y capacidades que has desarrollado en este confinamiento, en esta experiencia, ¿cuál de ellas eliges? Es decir, ¿a cuál le das más valor? Conecta con ella, elígela Y expandela en ti, dale poder. Porque pienso, y es mi opinión personal, y mi perspectiva, que la mejor inversión que podemos hacer en vida, es el autoaprendizaje. Por eso te invito a que reconozcas lo que estás aprendiendo, a que elijas lo que más valor le das, y por supuesto, que lo expandas en ti y que lo lleves a la acción. Así que te animo a que lleves por bandera eso que está ahí ya en ti, dale valor, llena todo orgullo por ello y da un paso adelante. Feliz día.